Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información. Quédate conectado con las noticias de hoy. Duros enfrentamientos entre las tropas, tropas rusas y ucranianas a esta hora en el este. Se conocen de bombardeos a Belgorod, así como de avances de las tropas rusas en Donetsk y luchas colosales en Kershaw. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas. Con proyectiles de largo alcance y alta precisión de lanzamiento marítimo, fue destruido un arsenal de armas en la localidad de Brode, en la provincia del Bov, donde estaban guardadas significativas cantidades de armas, equipos militares y municiones enviadas por los países occidentales. Alta tensión en Lujansk. Según medios, Estavos dan cuenta que hay más de 35.000 unidades militares de Ucrania aguardando la orden de poder entrar a la zona controlada por el Estado ruso. El nuevo general de la operación rusa en Ucrania, Sergei Vladimirovich Surovikin, conocido como el general Armagedón, habla de las nuevas estrategias de la operación en Ucrania. Presidente de los eslavos, se ha referido respecto a una posible confrontación entre la OTAN y Rusia. Putin puso el dedo en la llaga en el gobierno de Olaf Scholz desde Astana sobre su papel de la nación que apoya a Ucrania y los resultados de las sanciones que afectan a los alemanes. En este caso, en primer plano, al parecer se ponen algún tipo de compromisos con los aliados, en este caso de Alemania, en el marco de la alianza transatlántica. ¿Es correcto o no? Creo que esto es un error. Los negocios, la economía, los ciudadanos de Alemania están pagando por este error. Dmitry Medvedev, ex presidente de Rusia, calificó las palabras y amenazas de Borrell, de la Unión Europea, como paranoia y no cree que los países quieran iniciar un apocalipsis por defender a Ucrania. El viceministro de exteriores ruso, Sergei Ryakov, dice que en una confrontación de Rusia con los países de la OTAN tendrían consecuencias catastróficas. Y Rusia en las últimas horas está haciendo movimientos sigilosos con los misiles JARS. Ya les tengo todos los detalles y los invitamos al contexto de las noticias para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a toda la información para hoy. Ucrania atacó una nueva subestación eléctrica en la ciudad fronteriza rusa de Belgorod. Se habla según medios eslavos, el suministro de energía ha sido interrumpido para la zona según el gobernador de la zona Vyacheslav Vladkov. No se conoce por el momento el número de personas sin vida y personas con lesiones debido a la explosión que retumó en la zona hace pocas horas y las autoridades ya están allí para restablecer el orden tras lo sucedido. Muy difícil está la situación en Gerson. Allí aumentan los combates entre frentes ucranianos y las tropas eslavas. Se sabe que allí avanza muy fuerte la contraofensiva de los ucranianos hasta tal punto que desde las autoridades prorrusas de Gerson le han pedido a los civiles que abandonen la zona para evitar más bajas de los ciudadanos además que desde las autoridades prorrusas en Gerson, zona que ha sido recientemente anexionada al territorio de Rusia, ahora se dice que en las últimas horas se ha activado la alerta aérea en gran parte del territorio de Ucrania por los lanzamientos de misiles por parte del ejército de Rusia, pues así lo han confirmado recientemente desde el Ministerio de la Defensa del Lavo. según el portavoz de la defensa de Rusia Igor con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 el ejército de Davo infringió daños e instalaciones energéticas de Kiev y de Kharkov Las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron con armas de alta precisión los sistemas de mando y control militar y las instalaciones energéticas de las provincias de Kiev y Kharkov. Las autoridades rusas están investigando un ataque ucraniano en la provincia de Belgorod a un depósito de municiones. Aún no se sabe ni se ha establecido el número de personas que han perdido la vida y las personas que han salido lesionadas de este suceso. Se reportan fuertes enfrentamientos en la zona de Donetsk, donde el ejército ruso estaría avanzando en las zonas de aquíops allí han obligado a abandonar las posiciones de las tropas ucranianas y ojo a lo que se viene en las próximas horas allí va a haber mucho movimiento y se van a dar candela mucha información va a salir de allí porque se dice que en la zona adyacente a la república popular de Luhansk, adherida a rusia tras referendos catalogados como ilegales por occidente para anexionarlos a rusia se habla que por lo menos hay apostados en esta zona unos 35 mil efectivos aguardando la orden de hacer la contraofensiva para avanzar en Luhansk. Se sabe que allí están aguardando las tropas rusas y han movilizado bastante armamento pesado para repeler cualquier intento de tomar Luhansk. y aún no se ha especificado cuántas tropas hay apostadas por parte de los deslados, pero según la información de las autoridades prorrusas estarían esperando y podrían responder a cualquier avance de los ucranianos. En las últimas horas el presidente Vladimir Putin recientemente habló desde el término de la reunión con los países asiáticos en Kazajistán. Habló de varios temas, entre ellos la operación militar en el vecino Sino país de Rusia, según el líder del Kremlin Rusia se ha visto obligada a responder de acuerdo al nivel de las amenazas que se están presentando hacia el territorio eslavo dijo que no lamenta haber iniciado la operación contra el país de Zelensky porque de lo contrario la amenaza en un futuro hubiera sido mayor, precisando que Rusia no tiene como objetivo la destrucción de Ucrania, ahora amigos el mandatario eslavo puso el dedo en la llaga para el gobierno de Olaf Scholz y en pocas palabras, dice Putin que el mismo pueblo de Alemania es el que está pagando el precio de que de de berlín sigan los lineamientos de la otan es decir putin califica como un error el hecho de que haya la disposición de los países de la alianza para cumplir con los intereses estratégicos más que los del mismo pueblo ¿Se acuerdan que en las últimas horas la Unión Europea le envió una dura advertencia o amenaza al Kremlin en el caso de que se utilice armas nucleares contra Ucrania? Pues bien, el alto representante para la Unión Europea, Joseph Borrell, le contestó a Putin sobre que no fanfarronea sobre la utilización de armas nucleares para defender el territorio ruso. Y este le contestó desafiante a Rusia, diciendo que la Unión Europea y los países de la Alianza para responder a las amenazas de Putin tampoco estaban fanfarroneando y auguró, en el caso de hacerlo, de usar armas nucleares sería aniquilado el ejército ruso por el ejército de la Unión Europea y de la OTAN. Pues bien, en las últimas horas el mismo presidente Putin ha dicho que en una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, esto podría causar una catástrofe global. Habría expresado al término de la Cumbre Global de Estados Independientes en Astana, además de decir que tiene la esperanza de que las partes actúen en concordancia, con coherencia y que no tomen tales medidas que serían nocivas para el mundo. Ante tales declaraciones, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia estamos hablando de Dmitry Medvedev mediante un comunicado emitido el jueves descartó la paranoia de Occidente sobre un ataque nuclear ruso, dejemos la paranoia sobre el ataque nuclear ruso en su conciencia, anotó, además Medvedev aseguró que los comentarios muestran una vez más que el Occidente no está preparado para brindar un apoyo total a Ucrania, recordemos que en algún momento el funcionario también dijo que Europa sería reducida a cenizas en una guerra nuclear con Rusia, cito las palabras, los europeos y extranjeros definitivamente no van a morir por ellos por los ucranianos, en un apocalipsis nuclear. Es por eso que su respuesta será cuidadosa y equilibrada, ha comentado el expresidente ruso. Ojo a este nuevo dato, porque desde Moscú se ha pronunciado el embajador, o más bien viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, sobre el papel que juega Occidente en el apoyo militar a los ucranianos. Esto le dijo a Sputnik. Cuanto más se involucra Estados Unidos en el conflicto en Ucrania, tanto más alto es el riesgo de un enfrentamiento entre las potencias nucleares que tendría consecuencias catastróficas. Afirmó a Sputnik el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov. La lógica del momento presente es sencilla: cuanto más se involucra Estados Unidos en la prestación de apoyo al régimen de Kiev en el campo de batalla, tanto más se convierte en una parte del conflicto militar con Rusia y origina el riesgo de un choque armado directo entre las más grandes potencias nucleares de consecuencias catastróficas, declaró. Avanzamos con más información. Según medios en la voz en las últimas horas, ha hecho declaraciones el temido general, que ahora está al mando de las fuerzas rusas que participan participan En la operación o invasión de Rusia en Ucrania Escuchen, a él lo conocen como el general Armagedón en Rusia Y desde Occidente lo catalogan como el carnicero de Siria Las declaraciones fueron desafiantes para la AFU Cito las palabras Apuntaremos a todo lo que se mueve en los territorios controlados por Rusia Hasta la retirada final o rendición de las fuerzas enemigas Anunció el general Armagedón que a su mando golpearán Infraestructura crítica en todas las ciudades ucranianas Se habla de arremetidas a puentes, habló de cuarteles militares, puestos de control y mandos de la AFU y la eliminación de participantes extranjeros ahora escuchen lo que dijo el general recientemente por la forma en que Ucrania y la OTAN que está apoyando militarmente a Kiev han dicho que los soldados rusos no merecían caer en una guerra de guerrillas urbanas como lo estaba planteando la OTAN en el campo de batalla y se ha parado en la posición de que Rusia no va a seguir el juego de occidente expertos dicen que este tipo de declaraciones es una seria advertencia para las intenciones de la OTAN en el sentido de que Rusia ya no va a seguir el juego como antes y va en serio para acabar de una vez con todas el conflicto reduciendo las capacidades militares del enemigo, pero la verdad es que si bien es cierto, Rusia no ha puesto en marcha todas sus capacidades militares pues Kiev tiene en marcha con sus tropas rumbo a los asentamientos que están siendo controlados por los rusos en una batalla que es hasta el final y porque en la práctica el ejército ruso se ha dado cuenta que tecnológicamente es superior que en el número de militares que ha puesto en el frente de batalla, ahora ha decidido cambiar de estrategia para enfrentar los embates que ha sufrido la operación que ha costado vidas de cientos de militares rusos y vidas de cientos de militares ucranianos. Según Armagedón, ahora se pretende causar o infligir el mayor daño posible a las líneas enemigas y preservar la vida de los soldados rusos hasta que se agoten los arsenales de la OTAN y se agoten las reservas para enviar a Ucrania y así obligarlos a renunciar a luchar, pues sin armas no habría como ponerle frente a las tropas rusas. Según el análisis de los expertos, esta misma estrategia la ha utilizado Estados Unidos en la guerra de Libia. Kosovo, Irak y Siria. Ahora miren esta nota que les voy a entregar y que me la he encontrado en canales especializados que siguen paso a paso todo lo que está pasando entre la guerra de rusos y ucranianos. Al parecer los potentes misiles Jars estarían siendo movilizados por cerca de unos 3.000 militares que estarían realizando ejercicios estratégicos móviles por parte del ministerio de la defensa de Rusia. Esto al parecer ha prendido las miradas y las alarmas en occidente porque estos serían los misiles intercontinentales que no pueden ser de privados por nada y que no tienen homólogos. Tal parece, la Federación ha dado la orden de que se vaya realizando o corrigiendo algunos temas especiales de camuflaje, así como de visualización por parte de satélites como su interceptación. Es decir, lo que quiere Rusia es que en estos equipos no puedan ser vistos desde el aire por ningún satélite. Además que con esto, según los expertos, quieren enviarle un mensaje claro a Occidente sobre que no está jugando con el tema nuclear y que tiene todos los medios necesarios para disuadir cualquier Cualquier intento de agresión por parte de los países de la OTAN desde Ucrania.